Bueno, que esa es la mejor manera de, de vivir. Ahí paso el rato, me divierto y así, tranquilo, sin tanta cosa, sin tanto. Yo sí vi que esto era mejor, que está tirando machete por ahí. Yo tiro machete, yo soy campesino. Yo vivo así, pero acá me rebusco mejor. Yo hago de todo. Yo hago gallo, hago armadillo, hago de todo lo que, que me venga a la mente. La inspiración parte de, de, de esa tradición cultural nuestra que es la identidad de las máscaras aleóricas del carnaval de Barranquilla. Partiendo de esa base comenzamos a desarrollar lo que son las máscaras típicas tradicionales nuestras. Eso nos dio una cobertura de poder tener una extensión, una masificación de la productividad eh, tener más mano de obra, capacitar más personal. Bueno, estaba yo niño. Nosotros, mi papá, no. en los tornos nos montaba en tablas para que nosotros alcanzáramos el torno y empezamos a hacer. Lo primero que hice fue un trompo. Y ahí fue de, de, de tornos ya mayores. No sé, es mi cacho estoy. Estudié en una escuela industrial que es el INEM. Ahí pasa uno por la banistería, ahí pasa por el dibujo técnico. Y cada vez que hago piezas nuevas, es una pasión que, que uno tiene trabajando. A veces eh, hasta uno sueña con ciertas piezas. Primeramente, para hablar de calidad, hay que hablar de corte. Cuando se va a cortar la madera, ese es el mejor este, inmunizante, hacer corte con la luna para que la madera no le caiga plaga. Segundo, es la escogencia para la pieza que se va a hacer. Se, se trazó, se hizo todo, se hizo una buena calidad de, de, de, de tallado, de lijado, pulimiento, eh, para que al final ya venga la pintura que se le va a dar para darle el acabado final. Queda una pieza excelente de excelente calidad. Me gusta trabajar mucho con los, la, los pájaros, las aves propias de, de la región Caribe, lo que es comúnmente llamado con, conocidos como el toche, el azulejo, eh, papalleros, que son los pájaros que la gente pues, conoce por acá. En el caso mío a mí me gustó tener pájaros enjaulados, en cautiverio pero vi que no era tan atractivo como verlos en su ambiente natural. Entonces yo dije, bueno, vamos a reemplazar, hacer un, tratar de hacer una réplica lo más eh, cercano al, al real y que la gente luzca un pajarito de eso allá sin necesidad de, de capturar los, los, los naturales.